A pesar de que hasta enero de 2022, al menos 45 personas en Puebla habían solicitado ser inscritas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la entidad carece de una ley estatal para proteger a los trabajadores de la comunicación. De los 32 estados de la República, 18 de ellos cuentan con una ley estatal de protección para periodistas. Sin embargo, solo 14 de ellos contemplan el desarrollo de un mecanismo de protección a periodistas y defensores. Las 14 demarcaciones, restantes no cuentan con esta ley, entre ellas Puebla. Sin embargo, en todas las entidades federativas se puede solicitar apoyo mediante la Ley para Protección de Personas, Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que regula los mecanismos de cooperación entre la Federación y los Estados.